La inmensa mayoría de sensores o pulsadores, eh, para conectarlos a Arduino vamos a hacer un, una figura eléctrica que le llamamos un divisor de tensión, ¿vale? El concepto es fácil, lo que vamos a hacer es poner el sensor enlazado a una resistencia de 10 kilo eh, los dos vértices los vamos a conectar a 5 voltios y a tierra y del punto de unión entre el sensor y la resistencia sacaremos un cable y lo enviaremos a una entrada analógica o una entrada digital si el sensor eh, incrementa la resistencia o la decrementa, este punto de la entrada analógica tendrá un valor o tendrá otro. Por ejemplo, eh, es factible con sensores como pueden ser pulsadores, eh, LDRs o fotoresistencias, termistores o alguna otra cosa similar que se convierta en, en resistencia, como algunos sensores de humedad, por ejemplo. Vamos a hacer el montaje, lo que vamos a hacer es pinchar este pulsador en la placa de prototipaje, una de las patas del pulsador uno de los puntos lo vamos a conectar a 5 voltios a continuación de este pulsador vamos a conectar esa resistencia que va a ir conectada a tierra Bien, va a ir conectada a GND y después del punto de unión entre entre el pulsador y la resistencia sacaremos un cable y lo conectaremos a alguno de los pines analógicos ¿vale? este sería el montaje de ese divisor de tensión que lo vamos a poder reutilizar para gran cantidad de sensores ya que lo único que analiza es la cantidad de resistencia y si el voltaje va por un sitio o va por otro eh, la forma de programarlo pues va a ser relativamente sencilla lo que vamos a hacer es en este caso como es un pin analógico y los pines analógicos no hace falta declararlos el setup lo vamos a dejar en blanco y en el y en el bucle principal lo que vamos a hacer es eh, leer ese valor y, a, hacer, eh, y imprimirlo por pantalla para poder leer ese valor lo que vamos a hacer es declarar una variable por encima del setup, utilizando la instrucción int, vamos a declarar una variable que le vamos a llamar x, y en esa variable vamos a almacenar todo el rato el valor que está leyendo el sensor analógico. Analog read, analog read ¿vale? será la instrucción que me permitirá leer lo que tengo conectado, en este caso en el pin 0, a, y pasar ese valor a la variable x bueno este sería el código lo que pasa que para poder eh, ver qué número me está enviando arduino lo que tengo que hacer es abrir un monitor un monitor es una ventana donde arduino me va, enviando, me va a ir enviando esos números para que este monitor funcione en el apartado del setup voy a inicializar la comunicaciones series, serie y le voy a poner el valor de los baudios de la velocidad a la, que, a la que quiero que me transmita eh, la información y desde el loop lo que voy a hacer es que todo el rato, mientras va leyendo el valor de, de X, me lo imprinte por, por, el, por el monitor. ¿Vale? Serial Begin aquí en el setup lo que me hace es eh, inicializar las comunicaciones a esa velocidad 9600 y el serial print dentro del bucle principal lo que va a hacer es enviarme por el cable de usb vale ese valor de x que está leyendo arduino vamos a compilar el programa y vamos a enviarlo a la placa pulsamos este botón se compila se envía a la placa veis que por allá empiezan a encenderse esos leds bien. y una vez que está enviado en la placa pulsando este botón que no habíamos utilizado hasta ahora que es el monitor serie se nos abrirá una ventana donde vemos el valor que recibimos ahora mismo me está enviando un cero y si pulso me envía un 1000 como podéis ver vale, cuando no está pulsado toda la corriente que da 5 voltios pasa por uno de los canales y cuando pulso pasa por otro de los canales con lo cual el valor que está leyendo el cable azul que está conectado al pin analógico número 0 ¿vale? es 1000 o 0. Si por ejemplo este pulsador lo cambio ahora mismo por un sensor de luz, una fotoresistencia, ¿vale? lo que voy a tener es que el valor que me está dando varía en función de la luz que recibe esta resistencia de forma que si la tapo el valor es más pequeño o si la abro el valor es diferente. Bueno, pues con este circuito tan extremadamente simple, puedo, puedo conectar gran cantidad de sensores. De hecho, por ejemplo, si queremos hacer un, un, construir un robot eh, que no se toque con las paredes, eh, esto puede ser tan fácil como estos dos cables, ponerlos en la parte delantera con unos cables alargados y cuando toca, recibimos un valor y cuando no tocan, recibimos un valor distinto.